Déjenme ahí que. ¿verdad? Miren, eh, mucha gente, y, y qué bueno, me, me siento contento eh, el poder entrar en contacto con la gente que ya es parte de, de los seguidores, los nuevos seguidores que tenemos a esta hora del mediodía. Eh, quiero eh, saludar a, vamos a ver, tengo aquí eh, varias personas que nos están escribiendo. Wilson Olmes en los Weber. Está viendo el programa. Un saludo especial para Wilson Olmes en los Weber. También a Miguel Ángel De León en la salida a Santo Domingo que está viendo este espacio y es fiel seguidor de este toque de queda. A mi estilista, ¿eh? Mi estilista, Kiko, Kiko está. Sorry, este es el pelo no lo loco, ¿eh? Esto es gracias. A Mestelista Kiko Estar, que está en sintonía con nosotros ahí en su barbería. A todos los barberos, venimos con muchas sorpresas. Dejen que el programa, ¿verdad? Apenas tenemos 7, eh, 8 días en el aire, pero vamos bien, vamos bien. Eh, las redes sociales están duras con nosotros, eh, eh, los ratings están disparados y estamos contentos con, lo, con todo lo que esté sucediendo. Miren, eh, es toda pena, señores, esta política, los partidos de la República Dominicana. Cada día nos avergüenzan más. Y miren, eh, de verdad que, que, que esto me... Voy a dar la noticia a ver si algunos políticos por lo menos, por lo menos, piensan antes de este tipo de acciones. Miren el partido de veteranos civiles, el PNBC. Eh, tenemos unas imágenes ahí. que Esto, esto parece que, que fue una gallera. No, ni una gallera, porque una gallera... Eh, los galleros son gente honorable, de palabra. Ahí se hacen apuestas millonarias, así, de palabra. Pero estos políticos, Dios mío, cada día más eh, nos avergüenzan. Así que, tenemos la, la, las imágenes ahí, señor director de la trifurca que hubo. No, el señor director, las imágenes. Ahí está, miren. Miren esto. Esto es increíble. Le damos las gracias a Diario Libre, que subió la nota. Pero miren, esto, esto es bochornoso. ¿Y en qué país es que estamos viviendo? ¿Y dónde está la Junta Central Electoral? Porque la Junta debería de, de llamar a capítulo a estos partidos, a estos políticos, e incluso, incluso yo diría, suspenderle ¿no? que participe en unas elecciones eh, dominicanas. Así mismo sucedió con el PRD. ¿Ustedes se acuerdan eh, eh, el tema de la silla? Bueno, de ahí salió parte de la división eh, de este partido. Pero esto da vergüenza, un partido pequeño, un partido pequeño y, y miren el escenario que se está viviendo. Eso fue en la ciudad eh, capital en el día eh, de ayer. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué, qué bochornoso. qué vergüenza. ¿Eh? Yo quisiera que alguien me llamara eh, perteneciente a este partido y me, y, y me explicara. El porqué de esa violencia, el porqué tenemos que promover la violencia en la República Dominicana. ¿Cuál es la necesidad? Si eso como partido que, que, que, que se deben llevar supuestamente como hermanos, aunque aquí todo lo contrario, ya esa filosofía de líderes como José Francisco Peña Gómez, líderes como Juan Bosch, ya eso murió. Yo recuerdo cuando niño, los partidos eran ejemplos de reuniones, se reunían en la casa, eh, todo era un, un tema de, de, de, de fortalecimiento educacional en cuanto a lo que es la, la política como ciencia. Hoy no, hoy los partidos lo que se ha convertido en, en, en, en, en, en RIN, en centro de, y voy a llamar así, centro de, de enriquecimiento ilícito a través de, de la corrupción. Mira, tenemos otra noticia, eh, lamentablemente un accidente, eh, esto fue en la Romana, el sí, señor esto nos ayuda ahí. Y qué lamentable, miren, los accidentes, los aparatosos accidentes siguen ocurriendo eh, en, en toda la carretera de la República Dominicana. Y es eh, muy, muy eh, lamentable ver cómo estos accidentes eh, ocurren. Eh, nosotros no llamamos a la reflexión en este accidente, varias personas resultaron heridas durante un accidente ocurrido en la autovía del Este, eso es a la altura del kilómetro 2 del Aeropuerto Internacional La Romana. Eh, el accidente fue provocado al chocar un camión cargado de limones y una guagua de una empresa de telecomunicaciones. Eh, de acuerdo a versiones, algunos de los heridos son de los Mina y Santo Domingo Este. Eh, penoso. Hacemos a nuestra gente del de, de Nuevo Diario estas imágenes. Es penoso. Yo, yo me atrevo a apostar que ese camión que iba lleno de limones no tenía ningún tipo de seguridad. Recientemente hubo otro accidente donde los camiones, señores, es lamentable. Yo no entiendo cómo es que transitan, si hay que pasar una revista, o sea, un chequeo, para poder transitar en las calles de la República Dominicana. Yo no entiendo cómo yo veo vehículos que no tienen direccionales, que no tienen luces, eh, yo veo camiones a veces que tienen eh, eh, la tapa del motor abierto camiones que van tirando desechos a las calles camiones que cargan, bueno recientemente, no sé si, si el señor director, el lunes eh, yo venía transitando eh, a, a, en San Francisco de Macorís y, y un vehículo, un carro un, no, un carro me recuerdo que era una jipetica un colchón sin amarrar primero es ilegal y segundo, agarrado con la mano. ¿Por qué es esto, Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Vamos a seguir con esta debacle. Tenemos que poner eh, orden en esto, porque ¿cómo vamos a seguir viviendo en República Dominicana? Entonces, ¿dónde están las autoridades? Bueno, yo creo que están todas eh, atras, detrás de César el abusador. Ya lo de César pasó, señores. Dejen ese show. Eso no va a pasar de ahí. Lo de César el abusador. Así que dejen ese, ese show mediático que CESA por aquí, que CESA por allá, que eso no, no va a pasar de ahí. Miren, eh, este es el país de la mil maravillas. Pero yo no sé por qué se sorprenden las autoridades si eso es a diario, la falsificación. Aquí hay gente que se hacen pasar por militares. Aquí hay gente que tú lo ves con placas. Aquí hay gente que, que nombran eh, a personas en los diferentes eh, destacamentos catrense de, de, nuestra, de nuestra policía nacional el ejército de la República Dominicana, etcétera, etcétera miren este caso en la ciudad de Santiago miren, esto fue un señor que, que lo apresaron que estaba vendiendo insignia y rango de la policía nacional le ocuparon carnet, gorra de todo, esto solamente se ve aquí en República Dominicana. Eso fue en Santiago. Eh, eh, ocupan a, a, a un ciudadano de la República Dominicana, un dominicano, con gorra, placas, carnet, falso, con insignia eh, de la Policía eh, Nacional. Eh, esto es algo que yo espero que el Ministerio Público, que ya eh, lo refirieron, eh, eh, pues aplique todo el peso de la ley porque de verdad que esto es algo sumamente fuera de lo común. Esto fue eh, en Puñal, en Santiago, en el municipio de Puñal, eh, donde eh, fue capturado esta persona con eh, todo esto que ustedes están viendo aquí. Vamos a escuchar eh, eh, el video, señor director. Allí ocuparon la cantidad, una cantidad indeterminada de gorras, placas, de la Academia Dominicana de Policía Municipal, como esta, carnet de prensa, al nombre de Yeur Tales Ramírez, carnet del cuerpo de bomberos de Tamboril, carnet de la policía, academia de policía municipal y un carnet del Comité Dominicano de Derechos este individuo fue apresado, estando eh, allí fue apresado el nombrado Yehuri Stalin Ramírez, donde se le ocupó, además de esto, dos placas, varias placas, eh, donde indica el director Santiago Academia Dominicana de Policía Municipal, y otras placas como esta, los cuales vendían a personas mediante estafa, donde le indicaba que él era miembro de la Academia Internacional Antinarcótico, le ofrecía la venta de tocanet, eh, le entregaba plata que le ofreció un arma de fuego a esta persona, donde estafó más de 20 personas. Vamos entrar bueno, eh, ahí ustedes pudieron observar eh, el nombre de la persona que fue eh, eh, detenida. Miren, una, una última noticia que queremos compartir con ustedes es la la, la noticia de nuestra querida Viquiana, quien en la tarde de ayer sufrió un infarto que casi le, le, le cuesta la vida. Suerte que eh, fue llevada a tiempo a, a la clínica y atendida. Sí tuvieron que colocarle un marcapaso, operada de emergencia. Todavía se encuentra en, en recuperación. Eh, estuvo recluida desde ayer en cuidados intensivos. Pero, gracias a Dios, está estable. Y tenemos, a, a la, como ella dice, a la maidita. ¿eh? Tenemos a Viquiana para rato. Nosotros desde aquí la vamos a poner en nuestras oraciones eh, para que se recupere pronto nuestra Viquiana, quien ayer... Eh, tenemos las imágenes ahí del médico eh, que la atendió. Ahí está eh, eh, con la doctora, ¿no? Que... Eh, fue la persona que estuvo con ella y tenemos el director de la clínica que también participó, me parece que es el cirujano, eh, no sé si está en QA, eh, donde dice eh, lo que ocurrió. Así que, señor director, si tiene esas imágenes, si no, me avisa. Eh, donde el doctor, bueno, no tenemos las imágenes, me dicen, pero ya la noticia que queremos compartir es que Viquiana eh, está estable, ¿no? Me imagino que va a tener que cambiar ya su estilo de vida. Señores, Viquiana está entrada en edad. Y a veces, como que no queremos aceptar los años. Ya no es lo mismo. Usted no se puede comer ¿eh? Tres libre de arroz, chicharrones y llevar una vida desorganizada. Lo trasnoche. Vicada tiene, ¿cuánto? Más de 40 años en el espectáculo, en la vida artística. Y todavía sigue. Es lo mismo que yo digo de, de, de, de, de Fefita la Grande. Fefita la Grande no puede estar en este show. Ya una señora mayor. ¿eh? O sea, el cuerpo no le responde igual. Una mujer trasnochándose acostándose a las la 4 o 5 de la mañana, frecuentemente, el cuerpo en un momento le va a pasar factura. Entonces, creo que ya estas estrellas de los medios tienen que ir cambiando su estilo de vida. Bueno, esto es todo en cuanto a las últimas noticias que hemos tenido para compartir con todos ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Telenor a nivel nacional, y nuestra gente en los Estados Unidos por Canal América en el 1014 de Óptimos Cables. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, R Neris o Roberto Neris, lo puedes buscar y también en el toque del mediodía. Cortecito, ya pasamos a nuestra entrevista central.